Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe Briones, representante de Tejidos Gemas. sabes? Este proyecto se dedica a apoyar a personas de la tercera edad. Por eso el día de hoy te voy a dar tres tips para que puedas hacer actividades con ellos y evitar el aburrimiento. Y no solo eso, sino también mejorar su estado de salud físico y mental. Y prevenir también enfermedades con deterioro cognitivo, sobre todo en esta contingencia que estamos viviendo. Para mejorar su calidad de vida te recomiendo lo siguiente. 1 llevar una actividad eh, de, de alimentación, pues bueno, muy equilibrada, lo que es frutas, verduras y carnes magras. Dos, realizar ejercicio moderado. Actualmente, pues tenemos muy de moda el yoga. Tres, realizar revisiones médicas periódicas. La ventaja que tenemos es que ahora nuestro personal médico se presta a hacer mmm, visitas a domicilio con todas nuestras este prevenciones de sanidad. ¿no? Con esto nos ayudas a que sean más activos, física y mentalmente. En mi próximo video te estaré contando más detalles de cada tip. No te lo pierdas, por favor. Mientras tanto, visita nuestra página, regálanos tu like, síguenos y comparte. Muchas gracias.